Bueno, chicos, hola nuevamente. Otro programa de Strangis de Conectados. Como veis, bueno, hoy lo estamos haciendo en directo, aprovechando un evento que hay aquí en Sevilla, ¿vale? En el Gimnasio MMC. Eh, y nada, pues un programa veraniego de estos que dijimos que íbamos a hacer improvisado. Eh, esperemos que os guste y bueno, pues hablaremos de cosas varias. No está Sergio Dufó, lo siento por sus forojos y adictos, pero no, no ha podido estar hoy presente con nosotros. Así que nada, ahora mismo. Empezamos con el programa. Bien, chicos, pues bueno, otro día más aquí en... Programa de conectados especial verano. Bueno, estamos claro. los de siempre. Yo Roberto Castellano, Raúl Carlasco, Paco Bautista, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el verano? Eh, bueno, el verano con vacaciones muy cortas. Bueno, las vacaciones siempre se hacen cortas, ¿no? Siempre, siempre. Vacaciones muy cortitas y trabajando mucho, pero bueno, bien dentro de lo que de lo que es los veranos bastante movidito en ese sentido. Pero bueno, ahí es que el pie del cañón. Sí, sí. Pero al final los veranos los veranos tratan de lo que tratan, ¿no? Filete de empanado, tortilla de patata, playa, helado, <risa> ah, todas esas cosas que llevas aquí. ¿nos ha pasado, verano? ¿no pasado vosotros algo curioso con este verano? Y es que yo, por lo menos, yo guardo todas las cifras de, de mis clientes durante todos los meses y todos los años comparo. ¿Nos ha pasado que este verano, tanto en los gimnasios como en los que preparamos gente, en vez de decaer... ¿Ha habido mucho más trabajo que el verano anterior o que otros anteriores? Bueno, yo te voy a contar una, una anécdota. Todo el mundo sabe que, bueno, mucha gente cree que soy malagueño todavía, porque claro, <risa> todo el verano tengo mi segunda vivienda en, en Málaga, en Estepona, y paso allí todo el verano y trabajo online. Bueno, pues allí no tengo oficina, la oficina la tengo aquí en Sevilla, ¿no? Pues yo me he tenido que venir el 1 de agosto para mi casa, porque necesitaba una oficina para trabajar 16 horas al día, porque allí no podía con las niñas y demás. Entonces, esperaba ese bajón pero no, no no no ha habido bajón ese bajón sí. le esperaba yo también para descansar y me he dado cuenta que ni me he podido ir yo tengo un chale en vieja pues ni me he podido ir a vieja ni me he podido ir de vacaciones no he podido hacer nada de lo que tenía pensado esperando ese bajón que hostia yo en mi caso venía siendo entre un 15 y un 20 de los clientes de durante el año habituales o sea que está, era bastante ¿Tú pues yo no tengo chale pero sí, aparte el tema de asesorías sí que es verdad que no ha habido parón, yo no he notado nada de parón, ha seguido funcionando todo igual o, o incluso más. Y sí, yo por ejemplo, que regento el gimnasio, ¿vale? Sí que en el gimnasio realmente ha sido un verano, bueno, yo no recuerdo un verano como este de afluencia de gente, el mes de agosto, ¿vale? Es que no es verdad que mucha gente está de vacaciones y hay menos afluencia, ha sido al contrario, yo he tenido el agosto como... Yo, mi vida que llevo años en el gimnasio, como nunca recuerdo, de afluencia de gente mm. y la gente muy motivada, muy entrenando. Claro. Mi gimnasio es súper cálido, que es un gimnasio muy cálido, eh, mucha humedad, mucho... Y escúchame que yo decía, ¿cómo ¿Cómo? la gente está loca de venir en pleno agosto ahí a entrenar? Y, y re realmente ha sido un verano que se ha salido de lo, de lo habitual. Sí, sí. Incluso yo, yo, un análisis que hago, llevamos dos años, ya sabéis, el año pasado con Tabet, este año con Jean Pradel. Eh, ahora vuelve otra vez tal vez haya resurgido en las redes eh, yo incluso creo que es por la difusión que está teniendo en las redes eh, hoy en día nuestro deporte que no tiene nada que ver con antes ahora es gente más joven la que va a los gimnasios, gente que quiere empezar gente, no sé eso, gente más joven eh, vosotros creéis que tiene... porque ojo salimos de una cuarentena que todo el mundo tenía ganas de ir al gimnasio pero se fue al gimnasio de las playas, no se fue <risa> a los gimnasios habituales porque los gimnasios de la zona centro estaban vacíos eh, sin embargo este año que también la, la gente ha tenido mucha influencia ir a las playas y demás ¿por qué creéis que se ha apuntado o que se han visto tantas caras nuevas? Porque algo tiene que haber pasado. Vamos a pasado. Yo creo que, que tiene mucha influencia, vale. Todo el tema de las redes, el, el, el tema de Juan este verano ha sido un boom muy grande, porque fíjate lo estábamos comentando antes en el sentido de que yo hace un tiempo atrás con los mis la gente de confianza de mi grupo del gimnasio de eh, eh, comentamos que la media del gimnasio, la media de edad del gimnasio estaba subiendo y decíamos, o sea, como esto sigue así, vamos a ser todos los puretas, abuelos ahí, de, venga, venga de tal. Y, y ahora sí que es verdad que lleva un tiempo atrás, unos meses atrás, que hay mucha más juventud, hay muchos chavales jóvenes, pero jóvenes de, de 15, 16 años, hasta 20 años, que, que no era lo habitual, ¿no? que siempre decíamos, hostia, es que la juventud de hoy en día ya no tiene esa motivación. Pues ha vuelto, yo creo que es un poquito a base de todo esto, ¿no? De, de, de, de Tabet, de Pradels, ¿vale? Todo el tema de las redes y, y, y yo creo que es muy beneficioso para todo el mundillo del culturismo, del, sí, sí, sí. del fitness, de... Es motivación vale. al final. Es motivación, en una, en punto de motivación. Y, y es, yo creo que están cautivando eh, las nuevas generaciones de gente más joven para tenerla ahí ya como... Y aparte, escúchame, con una mentalidad que yo hacía tiempo que no veía. Una, una mentalidad una mentalidad de, de, de no voy al gimnasio porque... No, no. Voy al gimnasio y me, y me quiero poner fuerte y entreno. Y, y sí. chavales que quieren entrenar duro, ¿vale? Sí, sí, claro. Y realmente a mí me ha sorprendido. Yo, además de... Además de a mí que... lo que más sorprendió sorprendido ahora la zafata que nos han puesto, una zafata de puta madre que nos ha traído la bebida. Algún día contaremos quién es esta zafata, pero me ha sorprendido, más sorprendido. Yo, además de, además de coincidir que eh, mediáticamente los influencers, bueno prácticamente yo creo que a nivel, sobre todo en España, Joan y Tabet son los que se llevan el colofón, pero también eh, si analizamos un poquito, sobre todo nosotros, que también preparamos a mucha gente de Hispanoamérica, hay un crecimiento porque la NPC está entrando muy fuerte en Colombia, en México, en Chile, y al final te has encontrado eh, al final con más competiciones hay más competiciones durante todo el verano eh, aquí en españa también antes prácticamente junio se acababan las competiciones sí, ahora hay ¿verdad? competiciones en junio julio agosto septiembre entonces al final todo se une y yo creo que al final eh, es un colectivo más grande y, y si aparte se mantienen motivados pues, pues nada pues así estamos nos quedamos sin vacaciones ¿eh? además curioso que en, la, en latinoamérica es curioso es una putada porque yo preparo también gente de allí y ellos compiten en nuestro verano, tienen una gran afluencia allí en las competiciones. Los cuerpos tan bonitos que tienen allí son gente chiquitita, sí. pero de cuerpos muy bonitos. Yo me he quedado sorprendido este año con, con lo que he visto y eso es porque está resurgiendo, o sea, porque hay más practicantes, sí, sí, más practicantes que, que antes, que todos sabemos que el culturismo es un deporte caro en el día a día y bueno, pues sí, si comprar carne te resulta ya caro, pues practicar este deporte es imposible con la, la subida de calidad de vida que están teniendo allí hay cada vez mucho más participantes y además de buen nivel así que yo creo que en 10 años veremos gente sudamericana muy, muy buena por las estructuras que tienen. Sí. Y a lo que decíais, yo no creo ya que sea solo Joan eh, y vez y que son quizás los más mediáticos, pero yo creo que es que gracias a ellos y a otra mucha gente, también gente hay que reconocer aquí, aunque yo no estoy muy a favor muchas veces de la gente, de eh, calardea en nuestro mundo de tanto los estudios, tanto lo esto y tal, pero sí que es verdad que le han dado, quizás, un ambiente como algo más científico a esto, no tan burro, tan salvaje, tan... tan como era antes, que era para los, para los que éramos mala gente, para los que éramos los, los malotes del pueblo. Eh, y yo creo que eso también, digamos, ha dignificado un poco el deporte, en plan de, oye, que no es un deporte para tontos o de tontos. Es un deporte ya generalizado, porque, ojo, antes tú ibas a trabajar y te pedían un currículum con una foto y tus títulos. Ahora vas a trabajar y miran tu Instagram y según la apariencia que tengas te contratan o no. Entonces, este deporte está ayudando mucho a la sociedad o no. Eh, lo de ayudar o no sería, se podría discutir, pero está muy instaurado ya en la sociedad. No quizás tanto el culturismo, pero sí el fitness en general. Sí, sí. sí por supuesto. No, es, es lo que decimos no. y es, es un poco la imagen. Claro, todo ha cambiado mucho y sí que es verdad que eh, en mi época cuando yo empezaba, que soy el, el, el más mayor de todos, es como que, incluso yo lo he vivido en mi carne, ¿no? de que, uy, uh, culturismo! Es como que, uff uh, Y él, incluso estaba mal visto. Ah, es como que era un deporte tabú, muy... No tabú, tabú, ya no minor, minor, minoritario, sino que como un poco raro, ¿no? Y que... De clases raro. sociales conflictivas, sí, siempre pues, bueno, exacto, porteros... Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahora es totalmente diferente por todo, ¿no? Por, por los... los la, o sea, las redes sociales, todo. Está más visible, más... Y, y, y es lo que tú dices, ha cambiado totalmente la imagen, ¿no? Es, ya no es un deporte de gente burra que es levantar hierro sea como sea y tal. Tiene una visión pues, más técnica, más... Y eso pues, abre mucho más mercado, por supuesto. Y hace que, que quizá los chavales jóvenes no estén asustados. Y encima, si tenemos referentes como, como Joan aquí en España, pero es lo que tú dices, es que no solamente en España, porque yo también trabajamos con Latinoamérica y, joder, hay mucho más movimiento. Ves sí. que la gente... entonces yo creo que es a nivel mundial, ¿no? que, que ha cambiado mucho la visión de lo que es, ya no lo vamos a llamar el culturismo, el fitness o como lo quieras llamar, ¿no? Sí. y yo creo que ha cambiado mucho el concepto, sí. para mejor, para mejor. Yo claro. lo, lo único, y enlazo un poco, no sé si tiene que ver, pero me ha venido a la cabeza, es la, la mala gestión que creo, no sé lo que va a pasar en un futuro, no lo veo que vaya bien, eh, pero bueno, nunca, ni la política, ni la música, todo <risa> nunca va bien, va, va peor, pero no veo una buena gestión, entre el culturismo amateur y culturismo profesional. Porque al final, a ver, no sé lo que va a pasar con el culturismo amateur, pero, pero a este paso... El, es, al eh, final el culturismo amateur va a ser el culturismo pro. Bueno, prácticamente. Y tal y como está, como yo creo, y tal, tal y como está diseñado ahora mismo, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a quedar del, del culturismo amateur? ¿Vale? antiguamente eh, el culturismo pro era, digamos, un sueño, algo como inalcanzable, era algo que no llegaba a nadie y era básicamente todo, todo el, el culturismo era eh, amateur, ¿vale? Ahora es totalmente eh, al contrario, se dan muchas facilidades, no sé si es mejor o peor, no lo sé, no lo sé porque ya veremos a ver, pero muchas facilidades, hay muchos chavales que sí que pueden conseguir el carnet pro, pero dice vale, si en... No sé, no, no, no he hecho la cuenta, pero cuántos carnet pro en España, ya digo, eh, solamente se dan al año. No sé, no. no yo no me he parado a ver eso, pero ¿qué va a quedar de amateur? No, no, nada, nada. no pienso ¿Vale? que... Y si encima, a amateur eh, y quieres conseguir tu carnet pro y, y los que llevan tiempo son más veteranos para conseguir ese carnet pro, salen con la gente más principiante, es como que hay una mezcla ahí... Sí. que no hay un término medio, sí. o eres bueno para conseguir el carnet pro, que luego ya veremos lo que haces en la liga pro, eso ya veremos, pero eh, chavales que empiezan y eso, eh, antiguamente salíamos eso, tú has salido al promesa, yo te vi en tu promesas, sí, de eso, gente que lleva poquito tiempo, sí. chavales jóvenes, o a lo mejor no tan jóvenes igual, pero que empiezan el escalafón subiendo, pero es que hoy en día, ¿dónde está el escalafón de abajo?, yo veo campeonatos en la NPC y yo tengo chavales que ahora quiero sacar a competir y digo, es que te tienes que esperar un poco porque aunque sea un regional, ¿a qué regional vamos? Porque es que necesitamos esperarnos porque no estamos al nivel. Es más, yo como promotor, fíjate, ¿eh? pienso, ojalá me equivoque, ¿eh? y lo mismo me equivoco, es una hipótesis mía, ¿no? Yo pienso que a este ritmo, y no en España, ¿eh? a, nivel, a nivel mundial, ¿eh? Eh, los lo regionales, cada vez, yo, yo creo que no hay un ritmo de crecimiento de atletas nuevos. O sea, al final los regionales eh, van a ir decayendo en, en, lo, en lo que es en, en cantidad. Porque el, el ritmo de, pa, de pasar a pro en el número de carnet es impresionante. Y yo veo bien que la liga pro eh, crezca, ¿no? Pero yo, sí, creo, no, yo no. creo que a una velocidad más, más cortada. Pero pienso que al final el problema está en, en lo más alto de la política. Y como siempre, o por desgracia, eh, eh, se ejerce unas una normas una norma, eh, para enriquecerse ellos y el que venga de atrás carré con el problema. Sí, a ver, siempre ha habido, ahora menos claro, antes había muchos profesionales sin carné, porque todos podemos decir nombres de gente que era increíble sí. no llegaba a tener... Aquí se sería por ejemplo, David Pérez, pues era alguien que podía haber tenido un carné perfectamente hoy en día y no lo hubiera costado mucho. Mm -hmm. eh, y ahora hay muchos profesionales con carné, o sea, hay muchos amateurs con carné. O carne sí, pro, sí. Sí, que son amateurs, que, que los ves y dices, a ver, no tienes un nivel de pro, ¿vale? Pero que eso no es malo, o sea, esto no es criticar a esos atletas, eso no es malo porque a ellos se lo han dado, lo han ganado en ese campeonato, sí, no, pues no, ya no. está. Pero yo creo que esto se va a regularizar, ¿por qué? Porque tú como promotor lo sabes que ya hay campeonatos donde se dan los carne pro, que la categoría de super pesados hay dos, que los meten abajo con la categoría de pesados para hacer categoría y son cinco en total, eh, entonces que eso tiene los pies cortos, tiene que llegar un momento que ya los promotores digan, no lo hago, porque no me compensa hacerlo, no tengo atletas que, de, que no hay decautación. Yeah. entonces se tendrá que ajustar supongo. Entonces yo creo que estamos en ese punto de inflexión en el que era tan difícil conseguir el carnet de pro que ahora se están dando a casco porro y, y, y, y se está creando una cantera de profesionales súper grande. No válidos, por lo menos en el momento de ahora. Digo no válidos en el momento de ahora porque hay gente joven que será válida sí, seguro Al tiempo, claro. Más adelante. Pero también te digo que es mejor dar el carnet pro a un chaval de 25 años que tiene ilusión para seguir. A mí si me lo hubieran dado con 25 años, yo no sería hoy el que soy. O sea, quiero decir, hubiera luchado mucho más por llegar a mucho más. Pero cuando yo competí, es que solamente era, era viabilidad ganar el absoluto del europeo y el absoluto del mundial. Eran las dos únicas formas que había. Y luego invitacional, si eras de estos que se tiraba ganando todos cuatro años. Entonces... Eh, llega un momento que cuando ves que ese es el tope desistes. Yo desistí en su día porque dije es imposible hacer esto. O sea, sí, tú se fuiste. Veía, pero... Se veía algo inalcanzable. Es que lo que te hiciste fuiste tú. Sí, sí de todas manera cuando, cuando, cuando yo fui Roberto realmente, eh, realmente tampoco lo esperaba. O sea, a ver, entiéndeme, claro vas a saber, bueno, carré el europeo y luego fue al mundial, pero era como que era algo tan inasumible, tan inalcanzable que digo voy al mundial, y vamos a probar, vamos a probar cómo se nos ve, cómo... porque claro, eh, era algo, y bueno, mira, tocó la campana y salió y tal, pero que, que era algo que no había de profesional en España. bueno eh, no, Es no que ganando nadie. un mundial en España, que yo sepa, había eso tú y zafra. Sí, entonces, eh, claro, yo era entonces había muy pocas opciones, ¿vale? Y sí que es verdad que es lo que tú dices, haber dado un poquito más de margen para mucha gente buena, que, que a lo mejor, pues como tú estás diciendo, Roberto, que te quedas ahí, aparte, desistes porque sí. es algo que dices, no, no, este es, es que es imposible, que que no. ¿vale? Y sí que si a esa gente se hubiera dado un poquito más de margen, pero claro, lo que está viendo ahora, yo lo veo desorbitado, demasiado carnet, bro, o sea, dices, de pasar a, a que no haya ningún profesional español, a que dices bueno, ¿cuántos han dado eh, pros este año? ¿Vale? Que hay más categorías, lo que tú quieras, pero ¿cuántos carnes han dado? Mm. claro. claro. ¿Vale? ¿Y cuántos amateur hay? O sea que... Mmm, no Yo sea, lo, veía, una... lo veía, quizás soy nostálgico, pero yo lo veía perfecto cuando lo ganaste tú, que era el campeón de España absoluto, sí. se hacía pro. El mejor de cada país cada año se hace bueno, pum, sí, pum, perfecto. No no sé sería sería poco, poco. perfecto. Sí, sí, lo sí, veía súper sí. estaría, estaría compensado. Yo sí, creo ah. que ahí sí que había una compensación. Ah. Y sí que es verdad que yo creo, porque, porque estoy totalmente convencido de que tantos carnet pro, la inmensa mayoría de esos carnet pro de, de, de amateur con carnet, eh, no van a llegar a nada y cuando llegan a la liga profesional, porque la liga profesional sigue siendo una liga muy dura sí. y cuando compites una vez no te hacen ni caso, ni te, te dejan en un rincón, no comparas, otra vez, otra, llega un momento que ya dices, no compito más, porque para que me dejen ahí una preparación con lo que conlleva un año entero preparándome para competir con toda la ilusión, con todo, todo lo, que, lo que inviertes, ¿no? De ya no solamente en dinero, que déjate. En sacrificio, en esfuerzo, en dedicación, para que luego sales ahí y te dejan en un rinconcillo y, y no, no te ven. Entonces se desaniman y lo dejan. ¿vale? Y muchos lo dejan del todo. Ya no es que digan, no, vuelvo a amateur, a, a, a, antiguamente a realizar. No puedes, encima, no puedes. O sea, puedes, pero no puedes volver luego a subir a profesional. Sí, sí exacto. Luego, ahora, porque antes decías, vuelvo a amateur y puedo salir en, en, en, en mundiales, en europeos, no, en internacionales, ¿no? internacionales, pero ahora. Vuelvo a amateur, cago. Me voy a un regional. Ya. Es que de hecho, en teoría ni podrías porque para, no puedes optar a un campeonato con carne pro porque ya no puedes ser pro. Ya lo fuiste. O sea, entonces entonces hay, un, hay un vacío ahí que no sé. Y, y, y lo que hablábamos antes de las nuevas generaciones que yo veo que, que están surgiendo de chavales muy jovencitos, ¿qué tal? Eh, yo creo que había que buscar un hueco para esos chavalitos que están empezando ahora. Que, que entre ellos pudieran medirse y tal y no acceder a un nivel tan alto que tenga que pasar tanto tiempo para conseguir ese nivel de competición yo creo que la base de los principiantes que empiezan tendría que estar un poquito y crear algo para que ellos puedan luchar ahí para ir poco a poco subiendo la escalera como como, como tiene que ser qué es en lo que creo que puede desencadenar y nunca hablamos de esto pero en, mayores, eh, en mayor <risa> participación o mayor número de locuras por deportista. Locuras a nivel de salud me refiero. ¿Por qué? Porque el chavalillo que tiene buena genética... Eh, por ejemplo, antes tú tienes buena genética, eres un amateur bueno y te quedabas ahí. Sabías que no podías tampoco hacer mucho más. Pero es que ahora tienes buena genética y vas a ser un amateur bueno que se va a convertir en profesional. Y vas a querer ser del nivel de los profesionales buenos. Pero todos sabemos que hay un escalón más. Y ese, ese escalón no se puede conseguir, a menos que hayas nacido para ello. Pero todo el mundo que es Esperanza tiene unos años de su vida conseguirlo a base de sí, sí. y yo creo que ahora va a haber mucho profesional de estos de nivel más bajo que va a intentar llegar al nivel alto sea como sea y podemos empezar a ver a lo mejor problemas que bueno que se están viendo ya. Los hemos, lo hemos estado viendo y yo opino que lo vamos a seguir viendo. Sí. Yo opino que va a ser gradual exponencial cada vez gente con más susto está que luego es un problema porque esta gente luego habla peste del culturismo y el culturismo no tiene la culpa. No, claro claro, esto es muy individual y de la mentalidad de cada persona y cada persona elige el camino por donde quiere tirar eso está claro y locos siempre y, ha habido ahí, en todos los terrenos ¿eh? en todos los sí. campos en todas las profesiones y Kamikaze es igual entonces yo creo que nosotros ¿vale? los que somos más veteranos eh, y nosotros que nos dedicamos a preparar gente creo que somos los que tenemos esa labor de, de, de, de quiero creer que podemos inculcar un poco esa filosofía de de que no hay ese sustituto, no hay ese milagrito, no hay esa química que, perfecta que te dé el escalón ese que te falta, ¿vale? No. Inculcar que es bueno que, que, que, y, que, eh, y que las barbaridades tienen las patas cortas, eh, tú no puedes. Y aparte, sí, si tú haces barbaridades para, para, para destacar un poquito en la liga pro o incluso en amateur, me da igual. Tú haces barbaridades de... de, de la base, la base de abajo digamos eh, no vas a llegar nunca arriba o sea la barbaridad es, la puedes aguantar X tiempo hasta que el cuerpo te dice se acabó, se acabó, se acabó y otra es. cosa es que te diga se acabó eh, con problemas y tal y cual pero eso pero se acabó cuando si te pega un crujido fuerte eh, escúchame eh, yo creo que, que nosotros tenemos cierta labor que hacer ahí o yo llevo ya mucho tiempo <coughs> inculcando pues eso eh, el sentido común la filosofía del trabajo, del poco a poco, de que no hay milagros y de que de que simplemente hacerle ver a la persona que genéticamente eres lo que eres y escúchame y sí puedes mejorar y puedes, pero que las locuras tienen las patas cortas y eso siempre acaba mal. Y visualizar una carrera deportiva, como toda carrera empieza y acaba. ¿Eh? Es que hay, hay gente que o no sabe acabar o cree que nunca acaba. Vale, las carreras deportivas tienen un alto. final y tienen un proceso de aprendizaje en el medio que normalmente ahora la gente se salta. O sea, está en los inicios, buena genética, se hace pro y ya queremos estar aquí. Pero te has saltado. Te has saltado. Le, o sea, ahora mismo una persona que lleva 50 competiciones detrás no tiene nada que ver si viaja a Estados Unidos a competir, que va improvisando sobre la marcha todo perfecto, que uno que lleva 4, 5, 6, 8 competiciones que en el momento que ya, hostia, que no hay pollo, no hay ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no saben ni por dónde tirar. Y eso es un problema, claro, porque, hostia. Igual tú dirías tú el primer viaje que el último. De o sea, no he o sea, que... Raúl, tú y yo lo hemos vivido. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y escúchame, para, para mí, mí eso, Robert, ha supuesto eh, y suponía un estrés gigante, sororoso, sororoso. gigante eh, a la hora de competir en Estados Unidos, ¿vale? Que, que es lo que decimos, eh, el, el, el poder competir en tu casa, digamos, eh, la facilidad esa, nosotros viajamos, ¿vale? Eh, llegas a estados unidos yo me llevaba la comida justa para el avión una vez que llegas al aeropuerto de allí ya no te dejan de entrar nada de comida vale luego búscate búscate un súper búscate vale y ya no no cogías a veces si, si no es por la organización ya no cogías hotel cogías apartamento para tú poder cocinarte las cosas hay veces que la organización te ponía un hotel y un hotel y eso era lo que había búscate la vida cómo cocino eh, aparte eh, éramos o seguimos siendo muy cuadriculados si yo llevo de preparación X meses y comiendo mis alimentos eh, mi arroz, mi pechuga de pollo mi tal, mi cual y todo pesado, todo milimétricamente y no me salgo de mis alimentos porque sé que son los que me sientan bien, las digestiones son buenas Yo allí, no hay arroz no me puedo cocinar arroz qué carbohidrato meto, ¿Qué me sentará bien, no me sentará bien, cómo son las direcciones, cómo tal, cómo se me verá. Escúchame, eso a mí me creaba un no, no, tres. Para mí era una prueba. Abismal. Para mí, era, para, mí era, para mí era un videojuego y eran pruebas, ¿no? Nivel 1, nivel 2, es decir, <risa> Sevilla Madrid o Sevilla Barcelona. ¿Vale? A dieta, con las comidas y más que te coja el verano con la calor. Ahora, Madrid, vuelo internacional y que no te coja con escala. Como te juegas con escala, una que, mierda, porque efectivamente... Siempre te coge escala. Bueno, ¿tú el... recuerdas en Orlando que nos pararon y nos registraron bueno, bueno, todo bueno. con Juan Marcos? Escúchame, yo creo, yo creo que la culpa la tenía Juan Marcos. Porque yo, que he viajado siempre con Juan, me he admirado hasta la última... Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Una pasada, sí, sí. pero un registro y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué... Sí, sí, sí. Nos pararon pero, a todos y nos registraron de arriba de arriba abajo. Y claro, Increíble. es lo que decimos. Pero claro, Llegas, llegas allí con un cambio de horario de 6-7 horas, como un zombie busca, busca comida, ve al hotel, o sea, hasta que, hasta que no estás en la cama, tirado y dices, uff, he superado 3 o 4 pruebas, todavía me queda la de, la de recuperar el, el horario normal y a ver, y a ver mañana. Te y a te a decir, mañana". Río, te tumbas en la cama y cuando te das cuenta son las 4 de la mañana y estás con los ojos como un plato y te ¿qué ahora desde las 4 de la mañana sí, sí, sí, sí. levantado? Eso, al final es. por dinámica lo llevas bien, pero mira, yo, el, después de mi carrera deportiva, seguí viajando por seminarios internacionales, ¿no? Y decía, joder, qué bonito viajar, qué bien se va. Comida, la que me pongan en el avión. Comida, digo, cuando me vas en el aeropuerto, lo primero que me pille por O sea, es que no tiene nada, nada que ver, nada que ver. Aparte, ahora, bueno, es que, nada, como somos mayores, ya recordando de eso, no, está pare, me dice, hostia, Paco. ¿Cuánto has viajado? digo, sí, tío, he viajado un montón. Eh, Latinoamérica, eso, eh, Norteamérica, eh, Europa, eh, bueno, Dubai, Cuba. Y, de... y dices, sí, he viajado un montón. ¿Qué has visto? Aeropuertos. Poca cosa. El hotel, la competición, una vueltecita cuando tiene Y poco más. Si es que dices, no, no, si viajas a los sitios y, y tal, pero que realmente, claro, no tiene. Y aparte, yo, cuando he viajado y tal, y luego ya que si el corte de agua escúchame, yo no estoy pa... aquí yo no estaba, no tenía energía, voy hecho polvo, voy cansado, ni energía, ni ganas, ni ganas de absolutamente nada, entonces, ni conocimiento, porque para moverte por un país necesitas conocer un mínimo, y yo la verdad es que las pocas veces que he salido en países de fuera acabas perdido, con un taxi que te está cobrando el triple, no ves lo que querías ir a ver, tienes que dar la vuelta al final, entonces, es complicado, porque además, yo no sé vosotros, pero yo cuando he ido a los campeonatos su sueles ir dos tres días antes, pero luego después te quedas un día o dos, no te quedas tampoco mucho no, más. No, no, no, y lo único que ves son restaurantes porque el día después solo quieres comer, comer, comer. Entonces sí. al final te quedas muy desubicado en esos viajes. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que vivirlo, hay que vivirlo y hay que verlo. Y hablando ya de retiradas y, tal, y ahora... Uy, que no está aquí, que no está Sergio con nosotros. Podemos, <risa> vamos, vamos a podemos ponerle verde vamos al, vamos al chaval. A Sergio. Al chavalillo, <risa> si acariciar... no, hubiera venido antes. Claro, podemos acariciarle el lomo un poquito. ¿Qué, ¿Qué opináis, así entre nosotros, de la primera temporada de Sergio y ahora que le viene la segunda, que se ha lesionado, bueno, en general? Bueno, Sergio ha tenido, bueno, ya tuvo la, la primera lesión, que ya le, estaba ahí, que tal. Y yo creo que para Sergio ha sido moralmente un poco un, un, un palo, se ha llevado un palo, porque la verdad es que, a ver... Eh, Sergio realmente yo, mira cuando los, los estuvimos acá y tal, yo vi a Sergio muy mejorado, muscularmente muy mejorado pero las tendencias, las tendencias que ahora se piden pues eso traía él y, y él, aparte que, que él habla con, con uno y con otro y tal y bueno, es lo que decimos, las líneas, las líneas, ¿vale? pero yo creo que Sergio muscularmente ha salido muy mejorado a mí me ha gustado, lo que pasa es que bueno, creo que los jueces piden otras cosas pero muscularmente yo lo he visto bastante, bueno, Sergio es que es una hormiguita, que, que joder, va pasito a paso ahí y tal, pero cada año, en qué categoría sale, salía Sergio, ¿Cuándo, cuando empezó a competir, Vamos, muy poquito, ha, 60 ido, y tantos ha ido pesado. subiendo categorías, sí. o sea, es un tío que, que es para quitarse, o sea, voy quitarse el sí, sombrero, sí. porque no se ha quedado estancado, como vemos mucha gente la comodidad de quedarse en una categoría que la tiene más o menos controlada, dominada, tu puesta a punto cuando tienes un peso ahí ya controlado es como que es mucho más fácil porque ya tienes tus apuntes de cómo hacerlo todo. No, no, ha ido evolucionando, evolucionando y la mentalidad, que yo creo que siempre esa ha sido mi mentalidad, o sea, eh, cada año salir mejor, más grande, mejorado, ir, ir un poco a más. Y eso lo ha conseguido, o sea, y en ese sentido Sergio o sea, oh, ha hecho un trabajazo y lo sigue haciendo. Pero yo creo que este año, este año eh, se ha llevado una pequeña decepción y, y ahora con el tema de la lesión, pues pobrecillo también, pues más todavía. Yo la verdad, yo no me esperaba ¿eh? que saliese a competir. vale Y a mí hay veces que bueno eh, alguien ya veterano en la competición, en el mundo del culturismo, a veces me preocupa vale de que muchos dicen. Bueno, voy a salir por última vez, me voy a retirar y quizás mucho, que no es el caso de quizás de Sergio, Muchos que no saben ver ese final, y una vez más, y una vez más, y una vez más. Bueno, al final, sí es verdad que cuando ha salido en las primeras competiciones eh, ha podido demostrar de que, bueno, eh, eh, no le pesa la edad, ha salido bien. Para mi gusto, eh, a mí cuando me ha gustado, yo también soy muy, muy drástico y soy muy, muy radical. A mí, yo cuando lo he visto al 100% ha sido en esta última competición, pero también conozco a Sergio. Sergio es tamaño grande, ande o no ande, ¿vale? y a veces quitarte un kilito dos kilitos, para mi gusto, pues eh, tiene las mejores líneas, se sigue viendo grandísimo, porque este año se ha visto muy grande, las piernas, las piernas muy grandes, y en el último campeonato que salió, que no recuerdo cuál fue, eh, para mí salió, salió perfecto. Y ahora claro, que se haya lesionado, pues... Sí, claro. pero va a seguir, ¿no? Sergio va a, ser, va a seguir. No, no no, claro, no, no, él va a seguir. Sergio está claro, y aparte... Sí, sí que es verdad, Raúl, que en el primer campeonato que hizo y tal, eh, sí que es verdad que le vimos un poquito, una peliculita ahí de agua, un poquito sí. más, que no salió... Con bueno, el... era primer campeonato. Sí, pero por eso es lo que Una peliculilla a las piernas. Eh, sí, un poquito de agua, un poquito, de eh, para lo que nos acostumbra Sergio y tal, un poquito más, quizás retenido, ¿no? Sí. Eh, luego, en el siguiente campeonato, ha mejorado y como todo, el primer campeonato de la temporada, cuando eso, pues, aparte también, eh, cambió su sistema. ¿Vale? Porque estaba con, con, con Frank que, y él me comentaba que es un sistema diferente al que él estaba habituado, y es como que hay que cuadrar las cosas. Luego sí que lo ha mejorado, ha puesto a punto ha sí, sí, mejorado sí, sí. y ha si salido mejor. Y yo creo que si sigue a la temporada y ahora compite y tal, yo creo que aún le va a servir para, para clavarlo mejor todavía. Porque ya te digo, cuando estamos, somos veteranos y estamos, y yo siempre me lo, me lo he preguntado, ¿eh? yo siempre he trabajado más o menos, más o menos, ¿vale? Siempre vas metiendo cositas nuevas o probando cositas diferentes, pero mi línea de trabajo siempre ha sido la misma. Mm. Yo, el, el, en mi carrera, a ver la posibilidad de cambiar de entrenador y que me, hubiere, me hubiera cambiado el concepto mío de toda la vida, no sé cómo lo hubiera claro. llevado, eh, Ajá. hubiera sido complicado porque, y más cuando eres veterano, porque tú ya tienes tus conceptos muy arraigados, no lo sé, hubiera sido bastante complicado y él es lo que dice, en el primero quizá le faltó un poquito, luego lo ha corregido y si sigue ahora compitiendo lo va a corregir y, y yo creo que a la tercera va a ir la bestia, ¿no? es como que va a conseguir yo, ese punto. cada vez que veo en, en Youtube un vídeo cortito que cuelga y demás, eh, lo veo y digo que se pega es que, es que el tío sigue a tope en los entrenamientos con unos pesos impresionantes haciendo remo con barra peso muerto entonces el otro día cuando claro nos comunicó en privado que se lesionó claro yo pienso y digo hostias. es que, el es que tío... la gente no entiende esto o sea no entiende lo que hay detrás de cada preparación individual no, no hablo de prepararte sino de cada persona pero claro eh, hoy llegaba tarde aquí él, no sé si él quiere que lo digamos o no, pero bueno, él llegaba hoy tarde aquí porque tenía que ir al médico precisamente a que le infiltraran células madres para recuperar el tendón y no sé qué. O sea, son problemas que acarrea uno y los lleva consigo en su casa. Es como está contando yo antes, ¿no? Cuando la gente a lo mejor que me ve y me dice, joder, estás ya sé que te vas a competir y tal, no sabes lo que hay detrás y cómo estás y qué problemas tienes y cuáles, ¿no? Entonces, claro, yo creo que los que llevamos mucho tiempo los problemas se van sumando. Simplemente, o sea, no tienes uno, tienes varios. Cuando tienes varios pesan menos, pero no dejan de ser menos importantes, claro. sino simplemente que tú les das menos importancia. Y ya tener un tendón roto no es jodido. La edad, que te duela esto, que te duela lo otro. Problemas digestivos, que sé yo, también los tiene. Tener tal... Se van juntando y tenemos que reconocer que nuestro 100% ya quizás nunca llegamos. Porque tenemos esos baches que 90%, 85% o tal. Y yo creo que eh, él tiene ese... <risa> pequeño trauma de que no está llegando a lo que él podría ser el 100% pero que quizás ya no pueda llegar, claro. ¿sabes? bueno yo pasé por eso a un olimpia ¿eh? claro yo pasé por mi fase final no me cogió antes ni después o sea me cogió llegando a lo Olimpia. ya mi cuerpo eh, fue fui con problemas de estómago problemas de lesión eh, roturas musculares pérdida del glúteo del gemelo pinzamiento y fui arrastrándome lo que pasa que yo quería cumplir un sueño y me dio mucho coraje o sea, que no coño, que quiero otro para demostrar lo que yo valgo un Olimpia. No pudo ser, no pudo ser. Y ahora lo veo desde otra perspectiva, desde ese mundo paralelo, como digo yo, y digo, joder, tío. Es que había había un punto final, y ahí estaba. Sí, y bueno, y a día es, de hoy me, es, me alegro es muchísimo. Es complicado, aparte, eh, claro, yo he hecho algún vídeo comentando del tema y tal, ¿vale? En lo que sería la carrera perfecta, ¿no? De un, bueno, en este caso, culturista, pero cualquier deportista, ¿no? Y la carrera para mí, ¿eh? Mi visión. La cara perfecta, empiezas de jovencito, empiezas haciendo una pasión, un, un deporte que te encanta, te apasiona y tal. Y tú vas compitiendo, vas haciendo y tú vas a más. Y siempre, o sea, cuando, yo creo que siempre se ha dicho, ¿no? Cuando cuando tienes que decir se acabó, ¿no? Cuando tú llegas a tu máximo, tú llegas lo que tú dices, a tu 100%, ¿vale? Y decir, esto es mi físico máximo, ¿vale? Y cuando tú ya intuyes que la cosa ya. y empiezas. Achaques, problemas, cuando no es una cosa es otra, porque sí que es verdad que yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido años, temporadas que dices que luego en el momento no te das cuenta. No te das cuenta. Años buenísimos. Preparaciones que dices, joder, hay una preparación. Eran que eran no súper tenido... fáciles, solo no pasabas hambre. Se acabó. No, ni, ni lesiones, ni molestias, ni, ni, ni el tema de eh, intestino, ni el tema de nada. O sea, todo dices, joder, ¿vale? en el momento como que no lo valoras, ¿no? Porque es, que piensas es, lo, que es lo normal. normal. ¿Vale? Y cuando ya empiezas que tienes que sortear obstáculos, ya, ya no es un problema, son varios, se va acumulando, ¿vale? Eh, llega un momento que ya no puedes rendir al 100% y tú ves que tu físico, aunque lo hagas todo perfecto, vayas con la mentalidad que es tu físico ya es como empiezas ya a decaer yo creo que es el momento de decir, y yo para mí, mi carrera perfecta es decir, pues ya no puedo dar el 100%, ¿vale? Pues termino. Vale, eso es lo ideal, claro. eso es mi ideal, pero sí ese que verdad, ese punto es sí que verdad que, que esa es mi visión, luego hay gente con visiones totalmente diferentes porque dice, bueno, a mí es que me apasiona la competición ya. y yo aunque vaya cumpliendo años, esto me hace sentir vivo, oye, me parece estupendo, no sé, sabes qué es lo que decimos, sí. pero saber un poco lo que... Hombre, también es verdad que la edad te va quitando genética, llamémosle así, te va quitando condiciones, pero te va dando sabiduría. Y hay muchas veces que puedes tener una lesión y salir incluso mejor porque la sabes gestionar bien, la sabes tal... Y yo en el caso de Sergio, yo sé que a Sergio le gustaría ser profesional para retirarse y por eso es... ya, ya o sea, de, el, el... O sea, Independientemente de que tú estés al 80, pero si tu 80 te permite ser profesional, pues hay seguir y seguir... Pero sé que luego cuando te duermes en tu casa, porque esto nos ha pasado a todos, te duermes diciéndome ¿Qué hago en mi puta vida que este 20% no le estoy pudiendo sí, sí, sí. No, yo veo bien que lo intenten. ¿eh? o sea, yo, yo fui radical en eso, yo fui a la Olimpia arrastrándome, pero llegué, llegué y tengo ahí mi, mi recuerdo y demás y ya está. Y bueno. Yo creo que a Sergio le viene bien llevar unas rutinas en torno a este deporte. Sergio, si no se echa a perder. <risa> sí. hay que, hay que, hay que, Sergio ya lo sabe. Sí, si sí, no, sí. se echa a perder el tío y sí. todos en la vida, creo, fíjate lo que te digo, todos los que estamos aquí hemos sabido ver en el culturismo una forma de enderezar nuestras vidas. O sea, yo no es que llevar una mala vida y seguro que tampoco y tal, pero es probable que lo hubiéramos llevado, porque todos empezamos de Junio. No tenemos que olvidar que nosotros tres empezamos de Junio, y Sergio, de Junio. ¿Qué hubiera sido de mi época, con mis amigos, me pongo a pensar con mis amigos, si yo no hubiera hecho este deporte? Pues no lo sé. Sí, yo a veces lo pienso y digo, ¿qué sería de mi vida, no? Sin el futurismo. Claro. Eh, aparte, ya de, de los, eh, el tema de competiciones o el currículum deportivo que te haga, independientemente de eso, ¿no? La base del deporte. ¿Qué sería Paco Bautista si no hubiera hecho culturismo? ¿Vale? Porque realmente como persona, yo creo que a todos nos ha influido muchísimo, claro. el, el deporte, la, la disciplina que conlleva, todo lo que te enseña, la base del deporte, ¿vale? Entonces no sería la misma persona, eh, por supuesto que no, ni los mismos principios, ni, ni muchos valores que yo creo que, que son los que nos forjan un poco de ser las personas que somos hoy en día. De hecho yo creo que este deporte, bueno, todos los deportes de alto rendimiento, todos, sin excepción, el que ha llegado a un nivel más o menos bueno, al menos de esfuerzo, luego lo aplica todo en la vida. Normalmente los que han sido grandes deportistas son después también o grandes empresarios, o grandes, o sea, al final, no son gente que los vea, bueno, quitando a lo mejor a alguno que le daba la coca y le ves por ahí tirado, ¿sabes? Como algún gimnasta, algún ciclista que ha habido, pero en general, en general, luego suelen seguir llevando una vida pues como tú, pues te pongo de ejemplo sí, sí. tú sigues llevando tus rutinas sigues haciendo lo que te gusta, sigues no sé qué sigues, o sea, sigues siendo disciplinado que Totalmente. eso se aprende eso no se nace con La ellos, disciplina, eso se sí eso sí y yo pienso que mira, y en muchos casos y bueno, yo, yo creo que estos deportistas que yo creo que, que, que terminan su carrera y se tuercen eh, yo creo que es un poco por, por, porque y lo hemos estado hablando antes Raúl en el sentido de que eh, estás toda tu vida desde que eres un niño con una base, una disciplina, un, un objetivo en tu cabeza, que cuando ya no estás objetivo, eh, a mí me pasó. Me, eh, te tiras un tiempo como descolocado. No sabes por dónde tirar, qué hago, qué. ¿Sabes? Esa disciplina que te marca durante toda tu carrera, toda tu vida, ya no la tienes o no, no es necesaria. Eh, yo creo que a veces te puedes perder ahí. No, no es que eh, te has llevado 15, 20 años en, en un mundo paralelo y llegas un momento de la noche a la mañana que pasas a este mundo. Y eso a mí me costó, ¿eh? Y yo sí, eché lágrimas y lloré, ¿eh? a, mí, a mí me porque costó. Porque no, no sabía hacer vida y, sin ese objetivo. Y así. escúchame, y, y antes tú has comentado, y tú te viste un poco forzado por la situación, porque sí. vale tu físico dijo, ya está, ¿vale? Yo en este caso, a ver, la última preparación fue muy mala y yo creo que también mi físico ya estaba saturado pero yo lo decidí yo realmente es decir se me acabó se me apagó la chispa no la llamita que decimos y decir no no compito y lo decidí yo pero incluso decidiéndolo uno mismo eh, te crea ese trauma porque estás todavía en un limbo hay un tiempo que estás ahí que no sabes eh, vuelvo no vuelvo eh, mi vida sin esto no es lo mismo y tú no, no, la percibes no, es muy no tienes ese objetivo ese venga voy a entrenar voy a hacer esto mi dieta mi horario mi tal eh, es complicado es ¿sabéis complicado. que es complicado? Esos, esas personas a ver, el culturismo es muy genético ¿sabéis que ha habido gente con muy poca disciplina y tal? muy buena eh, que ha llegado muy arriba de hecho la gente se sorprendería si supiera lo que algunos culturistas han llegado a hacer para estar como estaban prácticamente se los regalaban esa gente sí que puede o suele acabar man. no han luchado claro, y ya cuando pasas de ser de los mejores sin esfuerzo y vale. eso se te quita hostia, ahí sí que veo yo un problema por eso la gente cuanto mejor genética tiene más peligro tiene de, de no nuevo, de nuevo ir enderezado en la vida, porque al fin y al cabo joder, yo tengo en mente ahora a un culturista español, todos le conocemos que es negro, que se lo pasaba todo por el fuego de los cojones y claro, sí, y, y quieras que no, eso se nota mucho eh, coño, coño que sí se notó que cuando se fue fuera, ganó campeonatos pro mejoró muchísimo, o sea, es, es ya cuando te implicas progresas mucho más, entonces yo creo que lo bonito de este deporte es eso, los que saben implicarse en él y luego eso te queda patola. O sea, sí, sí. Eso te va a quedar para toda la vida porque aunque te retires vas a seguir o preparando gente con ilusión, o vas a montar negocios, o vas a montar. Al final el que es activo es activo y necesitas actividad. Pero, como pero que es difícil esa transición, sí. ¿eh? Porque claro, esa transición eh, es yo era un atleta que en competición y fuera de la competición destacaba por estar siempre a punto, ¿no? Siempre, pues, Siempre estás a punto y tal. Con mis 98, 97, en, pre en preparación, sin preparación. Claro, al final, eh, para estar así, eh, tienes que estar eh, con terapia constante, haciendo todas muchas comidas, comiendo X gramos de nutrientes, y eso al final cuesta afectarlo de que no puedes mantenerlos y más si ya tienes familia, tiene hijos, ¿no? Yo no lo creo, es decir, yo, yo, yo estoy ahora, o sea, si yo peso 80 o 85 kilos, es porque quiero pesar 85 kilos. O sea, si quiero pesar un 95, estaría pesando un 95 o 100 kilos. Tú sigues comiendo la misma mierda que antes, <risa> porque justo antes de entrar le he visto comer avena con proteína, creo que era, ¿no? Sí, sí, A sí. Avena con proteína. Sí, pero eso, eso son para los momentos especiales, ¿vale? Para los momentos rápidos. Para el Algo rápido para dar para peor, no, no lo normal. Eh, sí. Yo creo yo creo que nosotros, que soy tal, aunque sí que es verdad que pierdes un poco y, la, y ser tan estricto y tal, pero yo es que, por ejemplo, eh, uh, Robert, con los problemas intestinales que soy yo también, de eso, yo me salgo de mi comida mal, mal, y sí. me sienta fatal, tío, me como el culo. Yo alguna comida fuerte que eso, las digestiones no son las mismas. Hemos estado muchos años forzando el sistema digestivo y tal. Yo he comido como puto caballo, tío. Eh, yo me salgo de mi comida y no me sienta bien. Y es que aparte, eh, yo, yo hace años, ¿vale? Yo he perdido la. El, disfrutar con la comida, yo no disfruto, se va, se va. yo no disfruto con la comida, vale, a ver mi bocata de jamón bueno, escúchame, eso sí que lo disfruto, pero me refiero que antes era como me voy a comer una paella de tal y como que hostia que, ahora, escúchame, que sí, vale, sí, no es lo mismo que el arroz blanco, pero es que me da igual, no ah. disfruto con la comida y es lo que tú dices, ¿cómo? lo que me apetece y cuando quiero estar un poco más alto de peso como un poquito más cuando sí. veo que tal bajo comida aparte a mí me pasa que cuando dejo de entrenar pierdo apetito y dejo y como no me apetece pues como menos y, y llega un momento que también me da un poco igual está un poquito más alto con un poquito más bajo es como que y lo vas llevando pero que realmente yo creo que nosotros de, aunque estemos que pensemos que estoy desubicado Seguimos manteniendo una dieta base más o menos. Joder, pues yo, mira, creo que yo nos bien. pongo mi ejemplo, que seguro que el de Taúl yo no lo sé, pero el de Taúl fijo. Yo sigo pensando en la comida en gramos. O sea, yo digo, hostia, ¿qué, qué hambre tengo? Hoy voy a comer 400 de patata y 300 de ternera. Pero le pongo los gramos porque sé que tengo hambre. Cuando no tengo hambre, va, hoy 150 de arroz ya cocido con 200 de pollo. Pienso en gramos. Entonces... ¿Cómo te quitas eso, Globo? No, no. no escúchame. No sé, ya no. tiempo. Al <risa> no se va. Escúchame. Yo cojo la pechuga y digo, está bien. <risa> ¿Eh? Más o menos. El envase, según el envase monodósico, que no sobre y ya <risa> está yo, yo eso no lo pierdo. O sea, yo cuando he venido, yo me he comido 100 gramos de avena con 250 ml de, de, de, crema, de, de leche de almendras. O sea, a mí eso me gusta. Y 50 de ISO. También. también la ISO son 50. También. Eso ya lo sabes, son 50 A mí yo sí me peso la comida. Me gusta pesarme la comida. Pero... Yo, yo metía 60. <risa> Ojo. Eso, eso es malo, eso es malo. Yo ahora me, muy acostum malo. me acostumbraba a 50, pero yo antes metía 60 porque hay un 10% que no, que no lleva proteína. Si <risa> claro. sí, sí, yo sí. echaba el cálculo de 50 de proteína <risa> de pura. Puro. De... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pequeñas manías. Bueno, chicos, pues eh, hoy ha sido un programa de hablar con los Puretas, con los Yayos, eh, aprovechando que tenemos aquí un evento, como veis está el gimnasio lleno, el gimnasio de Sevilla, vale, calle, bronce. Eh, meta, ¿no? meta, calle... Metalurgia, metalurgia, número metalurgia 15, ¿no? metalurgia, metalurgia, 15, ¿no? metalurgia, metalurgia 15 de Sevilla, Dios, que he visto la calle de bronce, así que bueno chicos, pues nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros, no ha podido estar Sergio, ya lo sabéis, estará ahora en el evento, llega ahora. Y, y bueno, y nada, pues espero que os haya gustado y ya iremos informando de a ver qué pasa con el programa de Conectados. Hoy, en la cena de hoy, se decide qué hacemos con el programa de Conectados, así que cuando veáis esto, pues ya se sabrá qué se va a hacer o qué no. Así que nada chicos, un saludo, un saludo a vosotros por estar aquí y ya nos veremos. Saludos. Saludos a todos.